El día que yo llegué del plebiscito, que estuve aquí en tu casa, hablábamos de que posiblemente tú hubieras sido un falso positivo. La respuesta es que sí, bueno, me hubiesen matado. <risa> Caído en el limbo espiritual, suspiro por nuevos suplicios. Habían pasado dos años desde que empezamos a hacer esta película con el pollo. Él volvía a Colombia después de 13 años de exilio a encontrarse con viejos amigos. La paz, tal como la conocemos y como la luchamos, ha muerto, Alfredo. Los ideales que no cambian la vida corrompen el alma. El tema viene es cuando no te quieres irte, ¿no? como hizo Alfredo. El espejo ya no me refleja, me culpa. Alfredo dijo que él no se iba del país porque iba a aparecer como huyendo. Y el tipo se quedó y lo mataron. Creo que aquí muchísima gente quiere la guerra y que considera que la guerra es la solución. Y todos aquellos que pregonan la paz están en peligro de muerte aquí. Como escribió Eduardo Galeano a propósito de sus propias experiencias en el exilio, el exilio es otra manera de morir. Hola. Apenas tuvimos el tiempo, de, pues mis padres tuvieron el tiempo de decirle chao a mi abuela, a los hermanos, y ahí cogimos el avión y vinimos para acá. Somos la única sociedad en donde el pueblo no ha sido incluido en el proyecto nacional. Mi amenaza fue de bomba. Donde yo estuviera, iban a bombardear. Dame fe en una causa, aunque sea perdida. En la puerta de, de la cárcel me dijo, papá, me han puesto un Cristo aquí. Dios mío, sálvame de esta paz difunta.